No me hizo daño sus palabras porque utilicé protección ya para no llorar. Si terminé sola aquí en la valda, como ese juguete que no vuelve a tocar, y sabes quién dijo que en el amor no voy a creer, y ese es el mismo que... Piedra vuelve a caer. Y sabes lo que a mí me falta, perderme dentro de tu falda. Si es que no me viste caer, ya nací me levanté y todo fue de la nada. Y sabes lo que a mí me falta. En nuestra historia era para si veo Digo que no necesito ya que yo me marche Porque ya te marchaste primero Si lo necesitas algún día Me puedes llamar a pesar de todo lo que me perdía Tú puedes quedar o si no viste ya con tu amiga, No sé ya lo que decía, ya no importa lo que diga Y no sé quién, y digo ven Yo ya estoy perdido, y no sé por qué